sé que muchos aquí son fanáticos de la América, no me no sé, la verdad. Yo soy americanista. El dueño de la América es Televisa. ¿Cómo Hola. te tratan los panameños? Sí. ¿Lo está pensando? ¿Qué, <risa> ¿Qué están en haciendo con mi mexicana? El tema del calor aquí es la humedad, es algo difícil. No so bien. Esa bandera siempre está. Hola mis amores, yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Hoy vamos a hacer un video diferente Como todos los videos, como ustedes saben He viajado muchísimo por el mundo Pero en este momento me encuentro aquí en mi país En mi lugar de nacimiento Me encuentro en Panamá Produciendo contenido super cool para todos ustedes Y tratándose precisamente de eso Hoy quiero presentarles a una buena amiga mexicana Que vive, está establecida aquí en mi país Aquí en Panamá Porque hay una curiosidad sumamente grande y esa curiosidad es cómo tratamos nosotros los panameños a los mexicanos así que por favor mire este video hasta el final va a estar bastante interesante el tema del choque cultural las diferencias las costumbres entonces nada chequenlo hasta el final suscríbanse al canal los que aún no lo han hecho denle click a la campanita porque es la única manera en que youtube les va a avisar si sí, subí un nuevo video y bueno nada, ahora sí empezamos Bueno gente ya hemos llegado a la casa de Tita, ya la va a conocer Es una buena amiga mexicana acá eh, viviendo en Panamá ya hace un tiempecito Entonces es la persona indicada la que nos podrá decir ¿Qué tal le va? ¿Cómo la tratan a ella los panameños? ¿Y cómo se ha sentido estando acá en Panamá? Que es una cultura diferente, hay gente diferente, la costumbre es distinta Y pues definitivamente también la alimentación, ese tipo de cosas Porque la comida pues es un poco distinta, bueno, un poco bastante distinta Y entonces nada, vamos a ver qué tal, este video luego va a estar bueno, bastante cargado e interesante Bueno, gente, acá tengo que mencionarle. Giselle Carolina está metida en la cocina donde ella le gusta. Hello, ¿cómo ¿Qué andas están? haciendo por allá, Giselle? Bueno, hoy estoy cocinando. Bueno, me están enseñando una receta muy mexicana: es bistec a la cerveza. Y creo que un pollo así como a la poblana Una cosa así loca que vamos a hacer Esta vez va a quedar mucho mejor que la última receta <risa> Oigan, Gise está por acá cocinando con nuestra amiga Tita Que tiene un gusto, tiene un gusto bastante parecido por la cocina Es, es bien cool, ¿san? ¿Por qué? Porque Gise me acaba de pisar las zapatillas <risa> blancas <No>. nuevas <risa> <risa> Mentira amiga, no pasa nada sí. Yo no estoy en la cocina porque eso no es lo mío, gente Sin embargo, parte vamos a conocer a esta mexicana hermosa que tiene un tiempecito viviendo en Panamá y que a mí me surgió una interrogante muy grande y esa pregunta es, cuéntame, ¿qué te trajo a Panamá? Eh, a un país tan caliente primero que todo, a mí no me va muy bien con el frío mexicano Tú cuéntame cómo te va con el calor panameño A mí panameño. me va súper bien con, con el frío <risas> mexicano, el tema del calor aquí, es la humedad es algo difícil pero bien, la verdad es que es un país que se vive tranquilo Todavía puedes transitar en las calles. Tita, tú acabas de mencionar que vivías cerca del Nevado de Toluca. ¿Llegaste a subir el Nevado alguna vez? Yo lo intenté sí. y me desmayé. Y o sea, llegué. la altura me afectó demasiado. Sabes wow. que Panamá está bajito, México es alto, y encima subir el Nevado Toluca es otra cosa. Sí. sí, nosotros llegamos incluso a las lagunas, hay dos lagunas, la del Sol y de la Luna, y hemos hecho ese recorrido. Yo antes, Hacía maratones Y entrenábamos en el Ocotlán Que es un parque en Lerma En la cola Marquesa okay. Y en el llamado de Toluca Entonces, wow. Acá se mencionó otro lugar que me gusta muchísimo Y es la Marquesa Allí la Marquesa. pude probar Conejo por primera vez en mi vida Porque en Panamá wow. es bien raro, eso no se come La verdad, pero allá me ofrecieron conejo Y yo dije, bueno, voy a probarlo, me supo apoyo No sé si tú lo has probado El conejo es muy rico, mi abuela, que era una gran cocinera De Michoacán acá me dice, Ay, Dios mío, disculpen gente, usted sabe que tengo un gran cariño Por México, fui a Michoacán Y me encantó Gise, ¿dónde andas? Ah, está acá en la playa Gise ¿Qué te parece estar en este rincón mexicano? Me encanta ¿Qué te ha encantado para ver? Me ha encantado la bandera, tío. Sí, he visto que no te has separado de eso. No, y estoy haciendo una historia para mi Instagram. Y estoy con mi bandera atrás. La bandera siempre está. Desde que llegué, es más, tengo una mucho más grande. Pero esas se las presto a mis amigos cuando vamos a algo que tenga que ver con México. Pero esa bandera siempre está. Miren eso gente, esto representa un Mira, hogar bien. mexicano Tita, ¿cómo Hola. te tratan los panameños? Bien ¿Seguro? Sí. ¿Lo está pensando? No. <risa> Dice, la estamos tratando no. mal, ¿cómo es? No. Sé? ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente ¿Qué están haciendo con mi mexicana? <risa> a nosotros en México nos trataron demasiado bien cada vez que vamos Es impresionante la hospitalidad que nosotros encontramos en ese país tan hermoso Pero ya yo quiero ver la parte sí, sí. contraria Bueno, la verdad es que a mí me está yendo bien Sí. O sea, me los he ganado. De los ha Yo voy al supermercado, abro las bolsas de dulces, comparto mientras me están ayudando a guardar mis cosas. Este, no, los trato con mucho respeto. Creo, con que, mucho es, respeto, es, creo que es una cultura que tenemos que adaptarnos un poquito a, a su forma, a su concepción de cómo tratar a los extranjeros. Es que a veces es difícil, pero a, a mí me ha resultado. ¿Te ha resultado bien? Diríamos en México. Bien. Esto, esto que está aquí... Este prototipo, digámosle, o tipo de diseño, yo lo veía mucho en México, sobre todo en Puebla. Creo que lo vi que en unas blusas los tenían plasmado. ¿Esto es mexicano? No. ¿O es casualidad? No. Se no, parece nada más. No es mexicano. Recuerden que tenemos eh, mucha mezcla en nuestras bueno, culturas. Bueno, que realmente es artesanía peruana. Sí, bueno, tenemos mucha mezcla. Al final del día, como que todos nuestros países latinos tienen algo que compartir en sí. cuanto a cultura. Entonces uno siempre queda como confundido y que de dónde es. Y es hermoso y en México. Efectivamente la gente, sobre todo los artesanos, los, los indígenas, hacen mucho tipo de bordados manuales o de tejido manual con este tipo de, de estampados. No somos muy coloridos, pero somos latinos. Y se va a poner el jitomate por acá. Ahí está se concentrada con su bandera mexicana. La verdad es que es súper hermoso poder convivir y compartir culturas, compartir costumbres con diferentes tipos de personas, nacionalidades y todo esto. Y yo la verdad que en este momento estoy muy feliz, muy contenta. Pues de poder convivir también con la cultura mexicana aquí en mi país, aquí donde nací. Eso la verdad que es hermoso. ¿Cómo van con su receta ustedes? Hello. No me está ayudando. No, es. Gisa no ha comido, yo tampoco. Yo estoy sufriendo aquí viéndolas calde. a ellas. Oh, estas si tostaditas. Por tienen que comer señoritas, si no, que no pueden comer. ¿Qué qué qué, ¿Qué, qué, qué? Ya estoy diciendo Mis amores, como les dije Gise y Tita están preparando una receta Muy mexicana, yo la verdad estoy contenta Va a ser una tostadita, lleva frijoles Y lleva esa carnita que acaban de hacer Que, oh wow, debe saber Deliciosa Acá ya estamos probando Lo que estas bellezas realizaron Lo que cocinaron, si ustedes quieren ver al final Del día cómo quedó esta receta pasen al canal de Gise porque allá Va a estar el video completo, que ¿okay? Yo voy a seguir comiendo porque son las 4 de la tarde No he almorzado, entonces necesito ya darle algo a este cuerpo caribeño Oye, normalmente cuando uno como que sale de su país Va a otro lugar a convivir, a pasar un tiempo y así Uno extraña algunas cositas Tita, cuéntame, ¿qué extrañas tú de México? ¿Hay algo que digas, necesito esto de mi, de mi México aquí en Panamá? El lepasote El pasote eso, eso me suena a comida no, es una hierba. Okay. Es una hierba con la que aromatizamos o le damos sabor a mucha comida mexicana. Eh, desde los frijoles, eh, puede ser también la salsa verde, puede ser la pancita. Aquí le dicen menudo. ¿Cómo a le dicen en Panamá? Menudo. Aquí le decimos menudo la Ajá, a la pancita, la pancita de Bondongo. la El Mondongo. Bondongo. Bondongo. Ya, okay. ya, ya, ya, ya voy aprendiendo. es y, y, y el frío. Y el frío. Bueno, el frío frío. <risa> bueno en eso sí no podemos ayudarle. Estoy segura que podemos ir a buscar un, unos cuantos de pasotes allá en México. Traerlos a Panamá, pero cambiar el calorcito de Panamá por el frío mexicano está un poquito complicado. Ahí vamos, la idea es adaptarse, ir conociendo y bueno, disfrutar de las diferencias, porque al final del día ese es el objetivo de esta vida. Ustedes saben que en México hay como que están muy aferradas el tema de la cultura deportiva, sobre todo en el fútbol. Me acaba de mencionar algo que quiero que ya lo mencionen aquí en la cámara acerca del América. Yo sé que muchos aquí son fanáticos del América, no mentira, no sé la verdad. Yo soy americano. Tú eres americana y El dueño de la América, pues es Televisa. Es Televisa. ¿Cómo sí, así Emilia, que un canal de televisión eh, es dueño? Toda la ¿verdad? vida. O sea, de hecho el Estadio Azteca prácticamente solamente puede. puede es, es el estadio o la sede, la matriz de la América. Okay. De las águilas de la América. Es el equipo con el que todos juegan, no importa si es temporada, si es finales, semifinales. Todos le juegan a ganar. El día que alguien juega con el América y le gana al América, todo México gana. Bueno, es... Nos odian. Pero ya va, ¿entonces México quiere que el América pierda o gane cuando compite con otro equipo? Que pierdo. ¿Y es difícil vencerlo o cómo? No, no, no es difícil. Hay muy buenos equipos. Okay. Bueno eso ya sabe gente del América, si están aquí viendo este video tengo un comentario aquí abajo en la cajilla de los comentarios Dice que más o menos y que si hay una final en donde digamos que juega la América versus Monterrey o algo así Y gana el de Monterrey y no el América Dice que todo México sale a celebrar Yo no sé mucho de fútbol gente pero sí sería bien cool que ustedes me comenten y me expliquen ese tema del fútbol mexicano Aquí abajo en la cajilla de los comentarios Cuando cumplió la América 100 años Emilia carrera le dio de su mano a la mano de mi esposo un balón con, la, con los autógrafos de todo el equipo. Wow. Y yo lo regalé. ¿Lo regalaste? Se lo regalé a un buen amigo que es súper americano. Bueno, esperamos que lo tenga ahí bien bonito. Lo debe de tener En la colección. Más. El balón de los 100 años de la América. Está y tiene el autógrafo, está autografiado por todos los jugadores del, de la América. Bueno, mis amores, la verdad, ustedes se preguntarán, Katherine, ¿por qué estás haciendo este video? Y es precisamente porque yo creo que en el canal hay muchísimas... Personas eh, que nos ven de muchísimos países, hay gente de Panamá, hay gente de Estados Unidos, hay gente de México, Venezuela, Colombia, España, de muchísimos lugares y me parece muy interesante este tema del de intercambio cultural, que para mí es algo muy importante y por qué se los digo. Por ejemplo, yo soy de Panamá, un país en donde las culturas, las etnias se mezclan de una manera impresionante porque... Panamá es un país y siempre ha sido un país de cruce Por aquí han pasado tantas nacionalidades que sería imposible contárselas De hecho, mi propia familia, mi abuelo, o sea, tengo raíces francesas Tengo eh, raíces eh, estadounidenses, del Caribe, de las islas Entonces, Es impresionante ver como que esa mezcolanza Para mí siempre ha sido algo muy bonito poder compartir esa diferencia cultural Es algo que, que me llena tanto el alma y el corazón Sobre todo porque yo he vivido en México y... He viajado por muchísimos estados de México Y todo México es tan diferente, tan distinto Tener esa experiencia para mí fue demasiado enriquecedor Y también me imaginé Wow, qué tan enriquecedor puede ser para una persona mexicana vivir en Panamá. ¿Y qué tal te ha ido también, dije, con la comunidad de mexicanos acá en Panamá? ¿Has encontrado muchos mexicanos? ¿Te sientes sola en ese sentido no, o cómo? Acabamos de hacer una reunión, más de 30 mexicanos de Nestlé, el día 15 de febrero, posterior al día del amor y la amistad, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Llevé los chilaquiles y se enamoraron de los chilaquiles. Pero fue una experiencia muy bonita, y fue muy bonita porque no había convivido con tantos mexicanos Sientes que hay bastante, poquitos, medio medios Así como claro. muchos o pocos mexicanos en Panamá Somos alrededor de 6000 bueno, mil Bueno, dicen que son 4 mil mexicanos ¿Dónde están mexicanos según... que no los he visto? Por favor, repórtense en la cajilla de los sí, comentarios pero... Se está quemando, ah, se se quemando sí. la comida <risa> Mis amores, eso fue un poco de cómo es la vida de un mexicano acá en Panamá, cómo los tratamos nosotros los panameños. A los mexicanos, ustedes lo escucharon de la boca de Tita. Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les gustaría que entrevistar o que les presente a otros amigos mexicanos que también viven aquí en Panamá y que aman tanto este país como yo amo México. Yo soy Catherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Por favor recuerden pasar al canal de Gise a ver la receta que preparó junto a Tita. Y nada, si no te has suscrito a este canal, suscríbete en este momento, dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar. Si subí un nuevo video Dale like a este video si te encantó Compártelo con tus amigos Y los amo demasiado Bye bye